Ondrexil funciona de verdad? Presta mucha atención a este vídeo para que no te engañen. El dolor después de practicar deportes puede ser normal, pero a veces ocurre intensificación de ese dolor debido al sobrecalentamiento. A menudo ocurre que no prestamos la debida atención a esta incomodidad y esto, con el tiempo, puede causar graves problemas. Durante el desarrollo de la osteoartritis, la articulación se deforma y los simples movimientos diarios pueden causar dolor y se vuelven realmente difíciles o incluso imposibles. ¿Estás pasando por alguna de estas situaciones? Me llamo Alberto y, en este vídeo, voy a resolver todas tus dudas sobre Ondrexil. Ondrexil normaliza la liberación del lubricante interarticular, regenera el cartílago dañado y ayuda a las articulaciones desgastadas, atenúa el espasmo muscular y la inflamación. Ondrexil también es eficaz para aliviar los dolores causados por la osteocondrosis y la artrosis porque reduce el proceso de degeneración del tejido cartilaginoso y mejora su metabolismo, promoviendo el fortalecimiento del cartílago articular. Simplemente tome tres cápsulas al día junto con las comidas. Sentirás un alivio inmediato en tu dolor y estarás previniendo enfermedades articulares. Al tener una fórmula 100% natural, Ondrexil no causa ningún tipo de daño o efecto secundario. Los productos naturales son las mejores opciones para las personas que prefieren tratar con los mejores productos que la naturaleza puede ofrecer. Pero necesito hacer una alerta. Con la alta demanda de Ondrexil varios fabricantes, vendedores y sitios web están comercializando de manera falsificada. Pero no tienen acceso a los verdaderos ingredientes ni a los estudios de los renombrados científicos que crearon Ondrexil. Sepa que el verdadero y original Ondrexil se vende solo en su sitio web oficial. El enlace al sitio web oficial está en la descripción de este vídeo y en él se puede obtener información más detallada sobre el producto, además de la oportunidad de comprarlo con un buen descuento. Para realizar la compra usted necesita rellenar los campos que solicitan su nombre y teléfono. Un agente autorizado se pondrá en contacto para continuar su compra. Es muy importante que informe a su teléfono correctamente y que conteste la llamada, ya que solo así su compra se concretará. Entre 5 a 10 días recibirá Ondrexil en su dirección. Y una cosa que puede hacer tú aún más seguro es que solo hará el pago en el momento de la entrega. Si por casualidad no queda satisfecho por cualquier motivo, Ondrexil ofrece un reembolso total de 365 días. Miles de personas en todo el mundo están comprando Ondrexil. Y como se fabrica en una instalación certificada por las más estrictas autoridades de seguridad, producir un nuevo lote toma algún tiempo. Entonces, tendrás que actuar rápidamente para comprarlo antes que se agote. Prueba un Drexil y vuelve a tener la movilidad que mereces.